¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Vamos a empezar ya este, esta masterclass de 15 minutos con Adobe Illustrator. Quisiera ver si estoy en línea. Ahí. Sí, perfecto, estamos muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Henry Pineda. Y vamos a invertir estos 15 minutos en el conocimiento acerca de cuántas posibilidades exist existen para trabajar color con Adobe Illustrator. Así que vamos con la primera. No sin antes explicar, por favor, que esta es la parte más importante Que, <coughs> perdón, el panel de muestras Es el panel más importante Porque aquí se centra todo el color Con el que vamos a trabajar en el ilustrador Aquí guardamos las muestras de color, guardamos los degradados Y también vamos a guardar los grupos de colores Que son los que se encuentran aquí presentes Entonces no lo olvides, el panel de muestras es como la aduana Por aquí se concentra absolutamente todo todo, todo el color. Y vamos con la primera opción, y la primera opción es el pantone Solid Quartet. ¿Dónde está este famoso pantone Solid Quartet? Bueno, los pantones en general. Extrayendo desde el menú contextual el panel de muestras, te vas aquí a la parte inferior y vas a poner libros de colores, y aquí tienes todos los pantones con los que vas a trabajar, o que puedes trabajar dentro de illustrator Vamos a elegir Solid Quartet. Y elegiremos unos colores simplemente al azar para que alcances a ver lo siguiente, ¿no? Cuando das un clic, automáticamente se incorpora en el panel de muestras. Mira lo importante, que, importante perdón, que está haciendo este panel. Tres, cuatro, simplemente son al azar, ¿no? Y cinco. Entonces, aquí están los colores pantones asociados. Voy a cerrar esto. Voy a hacer un pequeño zoom aquí en el panel de muestras para poder seleccionar todos los colores pantones. Y en la parte inferior tenemos esta opción que está aquí para crear un nuevo grupo de color. Si damos un clic, vamos a poner aquí, por ejemplo, el nombre de Pantone, Solid, Water. Al dar clic en OK, todos estos se vinieron aquí, este grupo de color. Simplemente impresionante. Luego, vamos a la, siguiente, eh, a, a, a la siguiente opción que vendría a ser el panel color. El panel color se encuentra aquí en la parte derecha. Si no lo encuentras aquí, te vas a ventana y lo vas a extraer desde color su atajo teclado F6. Aquí en más opciones podemos controlar de manera directa si es un, un HSB, es un RGB o es un CMYK. Nosotros nos vamos a quedar aquí en CMYK. Y en la parte eh, inferior tienes el espectro CMYK. Si todas que ya arrastras puedes elegir cualquier tipo de color. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pues simplemente elegir un color y con clic y arrastrar lo puedes incorporar dentro del panel de muestras. Un segundo color, un tercer color y un cuarto color. Asimismo, vamos a seleccionar los colores que están ahí y en la parte inferior le vamos a poner, eh, perdón, me equivoqué, aquí en la muestra, en el grupo, panel color. Entonces ya tenemos la segunda forma para crear color o trabajar con color. Vamos con la tercera que viene a ser el guía, la guía de color. Y la guía de color está aquí justo al lado del color. Si no la encuentras en la parte derecha, ventana, y te vas a poner guía de color. Esta parte es muy bonita porque tú puedes trabajar con un color base. Por ejemplo, el color base es el que se, eh, está resaltado aquí, pero con un clic tú puedes cambiar de color base y automáticamente te va a dar una armonía de colores. Aquí tienes un montón simplemente como para disfrutar la vida y no estresarte. Voy a cambiar de color base que puede ser ese, eh, ese lila que está ahí o este rojo que está acá que me gusta muchísimo. Y así mismo yo voy a elegir cualquiera de esos, esas armonías. Y para incorporarlo perdón, de manera directa en el panel de muestras, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente clic aquí que dice guardar este grupo en el panel de muestras. Das un clic y ya se creó. Si das doble clic aquí, puedes editar los colores y cambiar de nombre, que ya lo vamos a hacer en unos minutos más. Voy a cambiar de color base y ahora voy a incorporar mi segundo grupo. Voy a cambiar de color base a cualquiera de estos que están acá, por ejemplo, y lo voy a incorporar. Entonces ya tengo tres grupos más incorporados en el panel de muestras. Increíble. Ahora vamos acá, por favor, con el siguiente, que viene a ser la opción de guía de color. ¿Cómo trabajas a guía de color? Bueno, bueno, tranquilamente tú puedes tener eh, cualquier objeto vectorial, una camiseta, vestidos, casas, lo que sea. En este caso, pues, me he remitido esta pequeña ilustración que está aquí. Y en el panel guía de color tienes esta cosita que aquí, que parece inofensiva, pero que salió en la versión 2000... Eh, CS3, perdón. Haz un clic aquí. Más o menos creo que era la versión 2002, por ahí. Y aquí tienes la opción de edición de colores o, re, o colorar ilustración. Tienes dos pestañitas, la edición y la de asignar. Vamos con la de edición. Aquí tú puedes tranquilamente cambiar de manera aleatoria los colores, los que tú quieras, pero también tienes esta opción que tiene aquí la cadenita, donde tú lo puedes editar y automáticamente la ilustración va a cambiar de color. Ahora, si la izquierda se va a hacer un poco más oscuro, pero a la derecha se va a hacer más claro. Entonces, con esto tú puedes elegir más opciones. Eh, debemos recordar lo siguiente, ¿no? Que siempre trabaja sobre grupos de colores, porque nosotros hace un ratito elegimos un grupo de color. Simplemente a dar doble clic y ahora nosotros le podemos cambiar de nombre, por ejemplo, G1, se me ocurre poner este nombre y damos clic en OK. Vamos a guardar los cambios y, perfecto, ya tenemos entonces nuestro grupo de color ya creado a partir de este que está aquí. Esto simplemente es genial. Vamos con el siguiente, la siguiente opción que viene a ser desde Adobe Color, desde una aplicación que tiene Adobe afuera, así que me voy a ir al Internet. Ya tengo yo aquí la página que se llama color.adobe.com. Esta misma rueda de color es la que acabamos de ver hace un ratito. Y en la parte inferior tú tienes el color base, donde tú puedes trabajar de manera directa con el rgb o los colores eh, para web, el hexadecimal. Simplemente clic y arrastras y automáticamente puedes cambiar de color base el que está resaltado aquí y a partir de este te da un grupo de colores pero la verdad no me interesa mucho cogerlo desde aquí porque esta es la primera opción tienes una segunda opción es decir desde una imagen que tú hayas capturado o bajado del internet así que vamos a poner esta opción que dice desde una imagen damos clic en abrir y ahí tenemos el grupo base o los o, o, o, o los grupos de colores que los coge de manera aleatoria este, esta aplicación de Adobe que es gratuita, por cierto, si estás en Android y en iOS, puedes entrar a esta en misma dirección y lo puedes hacer en tiempo real, ¿no? Es decir, tomas la foto, la capturas y puedes hacer simplemente con clic y arrastrar, cambiar los colores que tú quieres. Digamos que me ha gustado este efecto que está acá y voy a poner guardar. Al guardar le voy a poner, por ejemplo, rosa de agua. Esto se va a guardar de manera directa en la librería del Creative Cloud. Así que yo ya tengo mi librería guardada, o asignada, perdón. Simplemente doy clic en guardar. Me voy a ilustrador. Aquí tengo una opción que se llama librería, que anda por aquí. Simplemente tengo que esperar que se cargue el, eh, la, el internet, todas las muestras de colores, todos los gráficos, absolutamente todo lo que tú quieras. Y ahí lo tienes, y ahí lo tienes. ¡Qué espectacular! Ahora, ¿cómo lo metes...? Voy a extraerlo desde aquí. ¿Cómo lo cargas de manera directa aquí en el panel de muestras? Aquí tienes esta opción. Eh, aquí. Este más. Añadir al contenido. Esperamos un ratito. Mira que se va a cargar. Bueno, porque tengo un interno un poco lento, pero aquí se me va a cargar de manera directa en el panel en el panel de, de muestras, ¿no? Mira qué bonito que es esto, la verdad me fascina. Bueno, algo está pasando con mi internet, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Lo tienes aquí y se carga de manera directa en el panel de muestras. Vamos a explorar entonces la siguiente opción que vendría a ser el cuenta gotas. Simplemente presionas la tecla y das un color, un clic, para elegir un color y te das cuenta que en el panel de muestras ya se carga, simplemente clic y arrastras. Otra vez, con clic, clic y arrastras. Y vamos con una tercera, simplemente clic y arrastras. Y una última que puede ser esta que está acá. Y ahora, hay algo muy importante antes de ver la exportación, que prácticamente desde el panel de muestras tendría a ser una nueva muestra de color o un nuevo color. Tú puedes elegir el color que quieras y simplemente le puedes dar un nombre. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí verde esperanza. Esta vendría a ser la última opción. Y bueno, no lo voy a poner automáticamente en el internet de mi librería, simplemente le voy a dar clic en OK. Y automáticamente ya lo he puesto aquí. Entonces, hemos explorado todas las formas para eh, trabajar con color dentro de Illustrator Pero viene un problema un poco serio. ¿En qué sentido? En que si yo me voy a un archivo nuevo, se me pierden todas las muestras. Entonces, ahí es donde viene la parte de exportación. ¿Cómo exportar esto? ¿Cómo poder exportar todas estas muestras que acabo de trabajar de la siguiente manera? Mira, tú te vas aquí a el panel de más opciones y tienes esta opción que dice guardar como un ASE o guardar como un AI. Un AI es un Adobe Illustrator y un ASE es un Adobe Swatch Exchange. Es decir, que lo vas a, a guardar y abrir en todo Adobe. Y es lo que vamos a hacer. Clic aquí, lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner trabajando con color. Clic en guardar. menos me está diciendo que algunos degradados y un motivo no se van a poder guardar, pero no importa, que se van a guardar prácticamente los colores con los que estamos trabajando. Y lo tienes aquí. Este archivito es muy inofensivo, él solo pieza 7K. Y ahora en mi archivo nuevo, en el panel de muestras, más opciones, abrir una biblioteca de muestras, te vas aquí a otra librería, te vas al escritorio, eliges el color que quieres o la muestra que quieres y simplemente das clic en abrir. Eso funciona así en todo Adobe, en toditito Adobe. Ahora lo voy a extraer y mira, ahí lo tienes. ¡Qué maravilla! Simplemente con un clic y vas a incorporar todos los grupos de colores o los colores individuales que te están haciendo falta. Esto simplemente es genial. Ya no lo necesito, lo voy a cerrar. Y ahora en el archivo nuevo tú puedes trabajar de manera directa como realmente quisieras hacer esto. Muy bien. Espero que te haya gustado esto. Eh, voy a profundizar estos temas con mis videos tutoriales mucho más adelante. Y te agradezco por ese tiempo aquí conmigo. Me puedes contactar realmente en todas estas redes sociales en las que puedes chatear de manera directa. Ha sido un gusto realmente el poder compartir esto contigo, no sin antes dejar pasar esta oportunidad que estoy vendiendo este curso de tipografía creativa con Adobe Illustrator. Y me puedes escribir a ese correo info arroba, .org. Aquí son cosas realmente espectaculares que he podido desarrollar en tanto tiempo trabajando con esta poderosa herramienta de Adobe y que seguro estoy seguro que te va a ayudar como profesional y a encarar cualquier tipo de proyecto en ilustrador realmente con un gran gran nivel de profesionalismo. Muchísimas gracias, señores. Es una emoción realmente poder compartir ese tiempo con ustedes. Y Dios mediante nos veremos la siguiente Masterclass eh, con algún tema seleccionado, pues nos estaremos conectando y nos veremos muy pronto. Así que compañeros, muchísimas gracias y hasta la vista, ¿no? Ya me voy a desconectar desde aquí.